Nunca os fiéis de, del tiempo, que, y sobre todo las predicciones, porque hablan ah, posibilidades de lluvia, pero bueno, y nos hace un tiempo aquí un poco chunguillo, pero vamos. Vamos a visitar ahora maestra con guía y todo, y ya luego por la tarde haremos su vera. Así que nada, okay. os dejaré monumentos y tal, por si os interesa. Y no me pongas para el paraguas ahí porque no se ve, y, y esperemos que, no, que nos cambie un poco el tiempo porque está todo súper nublado Mucha humedad Bueno, ahí se ve el cielo Así que nada Bueno, os dejo Con los monumentos palacio lo construye como regalo de boda a aquella mujer que si quisiese casar con él. Destacar las dimensiones originales del palacio, desde la pequeña torre del medio hacia la catedral. vale Este palacio, como he dicho, lo construye como regalo de boda a aquella mujer que si quisiese casar con él. No hay ninguna mujer que si quisiese casar con él, por lo que muere solo y sin descendencia. nos llegamos hasta la plaza de la Santa Cruz y es que esta plaza nos llama muchísimo la atención por los edificios que alberga. En primer lugar la iglesia de la Santa Cruz, que es el edificio más importante de la plaza, aunque no lo parezca, y es el que lo preside. La iglesia de la Santa Cruz es una de las seis iglesias fernandinas que cuando llega a de Tercero Santo a la ciudad de Baiza decide realizar. De esas seis iglesias fernandinas solo se han conservado tres, pero la única en pie y con culto la de la Santa Cruz. Y es que estas seis iglesias fernandinas son muy, son muy importantes porque están realizadas todas en Románico tardío. Estamos en un sitio muy chulo, ¿no? Hemos venido a, a un sitio aquí que se llama La Barbería, que si os fijáis, esto es una especie de, de aljibe y estamos súper a gustito, estamos allá con las tapas. comer, que hemos comido aquí en la barbería habéis visto que... vamos andando por abajo ¿no? habéis visto <risa> ya lo que hemos comido y tal, bueno, hemos comido eh, queso de cabra mmm, como al horno ¿no? y con tomate, rulo de cabra al horno gratinado y estaba ¡buf! de muerte y luego hemos visto también un lomo en orza que es muy típico de aquí, de Jaén, también, bueno, Almería de, de Andalucía y estaba buenísimo también, el lomo en orza con huevo y nada, lo bueno de aquí, que claro, que todas comen el postre bueno, el una tarta de manzana de, de, de la eso. Bueno, aquí abuela, ya se ve abuela. un poco. Bueno, se ve la calidad que tenemos de, de comiendo postres, Uy, que mejor se ve esto, vida. Espérate, Y. Bueno. La verdad que, que el sitio, os lo recomendamos, porque es un sitio súper chulo, ha sido súper barato, nos han cobrado 33 euros, más luego los cintos de verano que te ponían, te ponían su tapilla y tal, que aquí, bueno, aquí puedes cenar perfectamente por, tomando tapas, se pueden cenar. Pero bueno, nosotros somos más pijillos, estamos, a por... hoy, hoy vamos a, a todo, no vamos a decir, no se puede decir tal vamos a, a, a pajera a toque, abierta, como tiene en Murcia, y... y que vamos, que está muy bien, la verdad, que os lo recomendamos. Así vamos que Vamos a, a monedero abierto. Vamos a... Vamos a, vamos a, a ver... A monedero abierto. Vamos a ver si hago un, un pasillo por ahí. grabando para la cena que vamos a tener, así de, gratis. Sí, así de gratis, sin permiso, pues nos hemos venido a cenar a Canela en Rama, que está aquí en, en, en, en Baeza y ahora os contaremos a ver qué tal, a ver qué os cenado y hoy hemos ido al canela en rama que a ti qué te ha parecido a mí me gustó, mí me gustó más la barbería Hombre, ayer mil veces. No, hay color, no, hay color. no es muy caro, hemos comido por 25 euros y medio eh, lo que más me ha gustado ha sido la tosta de moroco con, con chistorra que era tapa y tal, aquí sí que te ponían las tapas, podías elegirlas pero bueno, tampoco eran tapas muy grandes y demás así que nada yo me he sentido un poquitito chof el servicio súper bien eso sí las cosas como son y nada vamos para el hotel que hace un frío aquí por que bueno ya hemos visto todo lo que teníamos que ver en Ubeda y en Baeza y ahora pues nada nos iremos no pues vamos a quedar que comer pero al final yo creo que hace mal tiempo hace mucha niebla hay mucha humedad hace frío entonces igual vamos a comer por el camino. Haremos una vuelta para hacer las últimas compras de aceite, cosas típicas de aquí ya está. Así que nada, nos despedimos. Es decir, algo a los manifestos. No, no dice a poco. No, no. La primera lengua el gato. O lo que no es el gato. <risa> Adiós.